Sí, vamos a empezar. Vamos let's, let's a yeah. Venga, por vuestro interés y por la salud visual. Venga, podéis venir para acá. Eh, eh, me gusta mucho cómo han puesto de escueto y de claro los objetivos. A ver si están bien. Trabajar distintos desplazamientos, tal, tal. Bien. Batería, sí, sí, está, ganar cada fase para conseguir el mayor número de pistas posibles asociadas a esta etapa. Ser el primer equipo en escapar de la pirámide. El primer equipo, ¿cuando acabe ya se acaba el juego? Sí. O sea, solamente se escapa una vez de la pirámide. Sí. Perfecto. Eh, está muy bien cómo habéis puesto en general las clasificaciones. Las clasificaciones estas, o sea, lo del tiempo, lo de la tiempo, intensidad. No vale, no vale. Aquí no sé por qué habéis puesto otro tipo de letra lo desconozco, pero ya que está todo igual, este que tenga el mismo tipo de letra, eso son diferentes. Los gráficos están así muy bonitos, pero veo poco movimiento y ahí tendríais que haber marcado más recorrido o más movimiento porque veo poco. Pero esta por fase, ¿no? En plan... Ya, ya, y me gusta que hayáis puesto desde el principio fases del juego, pero lo que sea por la fase, está, por lo que sea, por los movimientos lo que sea, es que veo, eh, igual que veo desplegado mucho material. Veo pocas flechitas de cómo es el movimiento. Igualmente ocurre en el siguiente, ¿eh? En el siguiente, que es. Dale, dale, a de la derecha. Se ven algunas flechas, pero pocas. Aquí ya se ve algo más, pero que podría podríais a lo mejor haber explicado. No sé si en algún sitio haber puesto, como por ejemplo, en una el recorrido de que tienen que hacer. Aquí explicado, pero ya que tenemos gráficos, con lo fácil ah, vale, que ponen, como una, en un vale. gráfico, vale. como vale. en un gráfico algo de eso, poner, vale. el el Y además, como ah, vale, habéis vale. utilizado los datos, pues es como más interesante. Por lo demás, pues parece Así, bastante visual, a lo mejor demasiadas fases, espero que lo hagáis todas y que empecéis, que vaya todo bien. El tiempo está bien, ¿eh? Eh, 30, 25, esperemos que lleguen a 25, lo veo mucho, y que lleguen a 30 también, lo veo mucho, pero Vamos a ver. Y ya está, pues a empezar. Chavales, tenemos un problema, ¿eh? Houston. Nos han chapado aquí las puertas de la pirámide, Estábamos la, explorando la tumba de Tutankamón y no hay cojones a salir ya. Así que hay que ponerse manos a la obra, vamos a dividirnos en grupo y a intentar seguir aquí porque vaya... Yo he quedado esta noche y no me puedo ir sin quedar, vaya. Así que vamos a dividirnos por grupos. Ya lo he hecho, ya lo he hecho. Pues cada grupo se va con uno de nosotros, ¿vale? ¿Número un ¿Número uno número dos? Número uno. No, que... Vamos, vamos. A parar, o parar. Aquí... Aquí... Vamos a dejarnos de tonterías porque, porque, vaya, un paso en falso te juega el pellejo, básicamente. Ya sabemos todos cómo va. A la mínima se activa una trampa, a la mínima te cae algo y, bueno, vamos a continuar primero por los pasillos por allí. Y a ver qué nos encontramos. También hay que decir que nosotros vamos a ser muy estrictos con las trampas. El equipo que haga una trampa, esa fase va a estar eliminado. Y si se hacen tres trampas, descalificado del todo. Así que hacerlo bien porque, hombre, estaría fiel. Porque, además, normalmente, normalmente las pirámides, normalmente los dioses egipcios suelen premiar a aquellas personas que logran superar sus retos, sobre todo con rapidez, pero con honestidad. Así que de alguna forma puede que os acaben recompensando. Y cada, cada fase que hagamos, el equipo vencedor va a obtener una pista. Y esa pista le va a servir para escapar de, de la pirámide al final, ¿vale? Entonces, pues, hacerlo, vamos a explicando las distintas fases que hay para que para os hagáis capaces. ¿vale? <risa> Porque voy un robot. I'm not está hablando Hey! <laughs> Muy bien, mirad, mirad todos el mapa que hemos conseguido. Bueno, tenemos todos un mapa ¿no? y justo el mapa que está en el centro y en el centro encontramos las diferentes tumbas de la pirámide. Igual el mapa tiene algún tipo de relación con bueno, ahora tenemos que, que llevar estas tumbas hay un equipo el 1 suele relacionarse más con el rojo el amarillo con el 2 y el azul se suele relacionar más con el 3 igual tiene algo que ver con estas tumbas y el transporte son muy pesadas escuchad, son muy pesadas así que solo hay una forma de transportarlas no nos podemos mover con ellas hay que transportarlas paradas y uno la lleva el, el, el último tiene que volver a pasar primero para poder transportar me explico no? si sí. uno se puede esperar andando es a que se, se mueva mientras se la tiene lo más probable es que se le caiga la, la tumba así que, que tengan cuidado que eso tiene es consecuencias que sí, pues, si no hay sitio de partido si hay alguien que ha comprado que quiera que esté a la clase de hecho como hay Es natural ¿Es que entro que no la agua va otra estar Una La próxima vez, Juan Carlos, la próxima vez mirando para acá, yo no digo nada, o, o he cortado un poco, mido para aquello.